Bueno, y una vez ya que tenemos elaborada eh, nuestro cálculo de notas, lo siguiente que podríamos hacer es darle un poquito más de formato. En este caso, por ejemplo, si nos fijamos en la que yo tengo terminada, pues iría en gris esta otra columna y en moradito. Bueno, pues lo podríamos dejar de manera similar. Esta, como es similar, yo voy a coger esta celda porque esta está combinada y las otras tienen porcentaje lo que voy a hacer es pulsar dos veces seguida sobre formato para copiarlo y, y así poder arrastrarlo sobre esta columna que es la que me interesa y luego pues por ejemplo eh, voy a pulsar escape para que ya deje de estar ese formato, lo que voy a hacer es la de nota parcial eh, ponerle un color un moradito lila claro y la letra pues por ejemplo en un gris oscuro en negrita y centrada por ejemplo y le puedo dar un poquito más de tamaño y luego pues eh, en este caso la nota final para remarcarla también se puede en un moradito un poquito más oscuro también podría poner la nota eh, con un gris más oscuro y un poquito más de una letra un poquito más grande eh, en este caso bueno aquí le, le vamos a copiar este formato también y lo vamos a pegar en este caso si yo quisiera que esto lo rellenara un alumno eh, lo que me interesa es que él no pueda modificar ni los formatos ni las fórmulas que yo he puesto dentro de cada una de las cosas y demás. Entonces, ¿qué es lo que haría para configurar y que él no pueda tocar donde yo no quiero? Bueno, pues lo primero que haría sería, en este caso, ocultar eh, las celdas en las que está mi rúbrica en función de las escalas de valores. Por lo tanto, señalaría estas columnas y daría botón derecho y ocultar de manera que esta ya no las viera a lo mejor me interesa aquí añadir eh, que tenga que rellenar su nombre y que estas dos celdas pues, las deje combinadas para que le dé eh, para que tenga suficiente espacio para escribir su nombre ¿vale? y en las siguientes celdas lo que yo voy a hacer es dejarlas sin elegir nada para que de cero él vaya poniendo su propia puntuación, con lo cual la nota que me va a salir en este caso va a ser cero porque no tiene elegida ninguna de las opciones. Vamos a ir poniéndolo. Aquí también podría cambiar un poco la tipa, el tipo de letra, el tamaño, etcétera, el que me gustará más o quedase un poquito más grande, etcétera. En este caso, bueno, pues vamos a ampliar un poquito. Lo siguiente que vamos a hacer es eh, configurar aquellas celdas que yo quiero que pueda tocar la persona que utilice esta rúbrica. En este caso va a ser la celda del nombre y yo voy a dejar pulsado control en Windows o comando en Mac y voy a seleccionar el resto de las filas que quiero permitirle modificar, en este caso las que tienen la lista desplegable. Voy a pulsar el botón derecho sobre ellas y voy a elegir formato de celdas en ese desplegable dentro de formato de celdas yo me voy a ir a la opción de proteger y voy a desmarcar que esa celda esté bloqueada lo voy a desmarcar y voy a dar a aceptar si yo me pusiera en otra celda que no quiero que él toque, pues por ejemplo esta que tiene una de las fórmulas y le doy botón derecho y vuelvo a ese formato de celdas vemos que en proteger sigue bloqueado, que es lo que a mí me interesa ahora si yo lo dejo así la persona que me toque esta rúbrica va a poder hacer modificaciones en esta celda aunque aparezca que está bloqueado le va a permitir escribir como yo no quiero que eso ocurra lo que voy a hacer es proteger mi hoja en este caso podría irme a la opción de herramientas protección y protege, proteger hoja perdón o más fácil me sitúo sobre el nombre de la hoja que hay en la pestaña abajo le doy botón derecho y aquí elijo proteger hoja. En este caso me dice qué es lo que voy a permitir a los usuarios que hagan en esta hoja. Yo no les voy a permitir que puedan aplicar distintos formatos, ni insertar columnas, ni hipervínculos, ni eliminar columnas, ni filas, ni hacer eh, ninguna cosa salvo elegir en mi desplegable y añadir su nombre. Para eso lo que voy a hacer es eh, poner una contraseña para proteger esta hoja en este caso vamos a poner esperanza y vamos a repetir esa contraseña una vez que lo tenemos damos a aceptar y vemos ya que nuestra hoja se queda con un el nombre de nuestra hoja se queda con un candadito de manera que si yo intento eh, pinchar sobre alguna de las celdas que está protegida me va a aparecer en un momento que de dos veces el aviso de que esa celda está protegida y no puede realizar ningún cambio que para hacerlo tiene que desproteger la hoja sin embargo en las que yo dejé sin bloquear sí que le va a permitir poder elegir las opciones que él quiera para valorar la rúbrica. y en el caso que vimos de la celda en la que poner el nombre, en este caso pues si pulsa dos veces sobre ella pues podrá también añadir su, su nombre. Y bueno pues con esto tendríamos ya lista la rúbrica para que los alumnos puedan hacer su autoevaluación o evaluación por pares sin modificarnos las fórmulas de manera que con los colores podamos ver grosso modo eh, cómo ha ido cada uno de los indicadores y tener ya nuestra nota final. Y espero que esto os haya resultado muy útil. Muchas gracias.